Muchas gracias, ya estamos de vuelta muy rápidamente. Ahora estoy con Rodrigo Saraguro, y tengo un gusto de presentarte y sobre todo tengo un gusto de hacerte una pregunta. ¿Qué es Dentopia? Con esa pregunta vamos a empezar tu exposición. Me gustaría que inicies presentándote. Buenas todos. ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Saraguro, soy uno de los fundadores de esta comunidad que por ahora hemos iniciado en la ciudad de Guayaquil. Nuestra idea general es comentar la industria de videojuegos, en todos los sentidos, no solo a nivel de, de los programadores y artistas, sino también involucrar a streamers, a gamers, a, todo, a todos aquellos que estén interesados con respecto a, a la industria de videojuegos en general. Eh, yo he, cargado, he preparado una presentación, no sé si se puede ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ya la podemos ver. Muchas gracias. Eh, Gaintopia, básicamente somos un grupo de jóvenes, eh, la mayoría de, de integrantes son de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, sin embargo, estamos trabajando de forma independiente, es decir, eh, directamente en nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, y con ayuda de algunas instituciones de la ciudad de Guayaquil y también algunas de Quito, ¿sí? Entonces, el día de hoy les voy, les voy a comentar un poco sobre qué es lo que hacemos, y en la parte final, si alguien está interesado en preguntar algo con respecto a lo que se viene, pues también, ¿sí? Eh, esta comunidad, como les mencionaba, es nueva, es del año anterior. Aprovechamos eh, la época de pandemia y, y todo lo que hacemos de forma electrónica, pues buscamos esos espacios para poder eh, encontrar a gente interesada con respecto al desarrollo de videojuegos. De hecho, yo estoy coordinando un, un proyecto en mi institución que está enfocada también a videojuegos, que básicamente es un bosque digital, un bosque virtualizado en 3D, y en la, el, el año anterior incluso ganamos también un premio dentro de la ciudad entonces basado en esa experiencia que ya vengo dirigiendo proyectos he conseguido armar este grupo la mayoría son universitarios de Spol de UTPL esperamos también unir a gente de la Católica y también gente que quizás no sea universitaria que ya trabaje en industria y pues en definitiva fomentar la industria de videojuegos como les mencionaba no solo vamos a aceptar eh, pues a programadores y quizás solo artistas sino también a streamers, gamers o aquel que esté interesado, de hecho el, el, el año anterior propusimos un taller enfocado también para niños, entonces en sí, crear como que todo ese espacio para todos los que estén interesados entonces son nuestra, nuestras redes sociales que normalmente manejamos por ahora no tenemos una página web porque no tenemos financiamiento, pero sí manejamos todo a nivel de redes sociales entonces cualquier difusión, taller workshop, conversatorio estará siempre por Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Este fue el, el evento inicial con el cual partimos el año anterior, que se desarrolló en agosto del 2021, y dentro de este evento, que duró cuatro días, eh, eh, pues pudimos trabajar con estos temas, entre ellos pudimos conseguir eh, a un speaker muy relevante dentro de, de la parte de Unreal Engine, como lo es Cristian Andrade, ¿sí? él nos acompañó dentro de, del evento, fue la primera charla, y los demás días con, continuamos con más temas, entre ellos del diseño de juegos, eh, motores para poder empezar, hablamos también de las comunidades que existen en Ecuador, sobre las experiencias, con respecto a, a cómo ver la parte artística también, es decir, que abarcamos temas a nivel técnico y también a, a nivel artístico, e incluso a nivel legal, porque también hablamos de la propiedad intelectual. Entonces, esto fue nuestro primer evento del año anterior. Y adicionalmente a estos, pues, también pudimos, como les mencionaba, dar un taller para niños. También colaboramos con eh, eh, estos deportes electrónicos. Pudimos por ahí con Épico, en eh, un espacio de ellos, poder también hacer un, un campeonato local. Eh, y finalmente terminamos con el evento Programación para Todos, que fue el Día del Programador del año anterior. ¿Qué es lo que esperamos continuar realizando? Porque ya hemos empezado con la parte de capacitaciones. Por ahora talleres, conversatorios, paneles, pero nuestra idea es luego involucrarnos con proyectos. Por ahora, como les mencionaba, yo ya en, en mi institución trabajo con ciertos proyectos, entonces nuestra idea es igual de ahí, de cierta forma, vincularnos con las instituciones académicas, sobre todo, y también en algún momento concursar por fondos para poder trabajar con proyectos locales. A nivel de competencias, también tenemos un grupo llamado Hackathoners, con el cual estamos casi siempre compitiendo en, ciert, en algunas, eh, algunas competencias, y pues, de hecho, ahora estamos participando en este Global Lead Jam. ¿Qué hemos alcanzado hasta ahora? Aunque ha sido en pocos meses, pues, hemos ya dado siete talleres, eh, hemos coordinado un evento eSport, tres conversatorios, eh, dentro de nuestros registros tenemos más de 200 personas que han, se han registrado y al menos el 50% sí ha asistido a los talleres. Y actualmente nuestra red quizás que tiene más seguidores es Instagram, que lo hemos hecho todo de forma natural, tenemos más de 200 seguidores. Esta es una pequeña muestra del, del proyecto que les mencionaba, en el cual queremos involucrar también a gente externa para poder trabajar, mejorar, eh, pues, en forma general, nuestro videojuego. ¿sí? Aunque este sí es de la institución con la que colaboro, nuestra idea general es igual, poco a poco, irnos involucrando con proyectos. Así sea solo a nivel de, de testeo, a nivel de, de generar ideas para una siguiente versión. ¿Qué esperamos? Pues poder llegar a más ciudades. Por ahora tenemos más gente de Guayaquil. Sin embargo, hemos poco a poco ido eh, pues, integrando gente de Loja gente de Quito, ya que también ADVEC nos está uh, dando apoyo con respecto a las charlas. Ellos nos han, han podido proveer eh, expertos en muchas de las áreas mencionadas en los talleres anteriores y pues esperamos poco a poco seguir también involucrando nuevas ciudades y provincias. Adicionalmente a esto, este año ya nos hemos planteado el quizás eh, participar en algún tipo de concurso, algún fondo para conseguir un presupuesto y poder ya empezar a trabajar con proyectos también relacionados a videojuegos y e ex experiencias inmersivas. Y finalmente, pues, difundir mucho más este grupo, ya que es un grupo talentoso de jóvenes que más o menos llegan a, a las edades de los 20 a los 35, entonces esperamos que las empresas nos puedan ver un poco más, de que en algún momento quizás también puedan auspiciar un taller, ya que todos son gratuitos y todo lo hemos hecho realmente con nuestro esfuerzo y tiempo. Y pues nada, esperamos que en algún momento se puedan unir, que Intopia recién empieza, ¿sí? Estas son nuestras redes sociales, y pues ¿qué tenemos para este año? Porque allí todavía no he colocado el calendario de este año, pues, eh, pensamos hablar un poco sobre metaversos, sobre NFTs, todo lo que viene con la tecnología blockchain, criptomonedas, ya que también vemos que, a futuro, esta tecnología, sobre todo gracias a, a Facebook y a algunas empresas importantes, pues, la parte de metaverso se está impulsando muchísimo y, pues, también queremos poco a poco irnos involucrando. De hecho, hay una empresa interesada en trabajar con la gente de GameTopia para poder, eh, poco a poco, ir creando recursos dentro de su metaverso y, en algún momento, quizás, ya poder comercializar algún tipo de producto. ¿Sí? Entonces, todo eso se van a ir integrando Dentro de los talleres que se vienen en febrero y los siguientes meses. Eso Muchas es. gracias, Rodrigo. digo. ¿Tal vez falta algo? ¿Te costé, tal vez? No. Muchas gracias. Eh, yo tengo dos preguntitas. La primera, la que nuestra primera invitada, que era un caso no tan similar, pero igual. Te preguntaría, ¿cuáles son los retos al empezar a formar de este tipo de organizaciones? ¿Cuáles son los datos de la, de la academia? ¿Los datos de la institución mismo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta nos hace Alecio Duales. Nos pregunta, ¿cuándo hay más de estos talleres de Gentopia? Es, está muy interesado, entonces nos pregunta eso. Listo, muchas gracias. Eh, bueno, en, en mi caso, al menos, desde mi perspectiva, como yo soy docente universitario, quizás sí se me ha, ha facilitado un poco el poder tratar con grupos de estudiantes, sobre todo jóvenes, ¿sí? Ya tengo un poco de experiencia con respecto a eso. Sin embargo, el, el hecho de la, de la virtualidad nos ha facilitado el poder manejar muchas herramientas para poder rápidamente comunicarnos, el poder organizarnos. Y hemos visto más bien una oportunidad de hacer nuevas cosas durante estos, estos meses que nos ha tocado pues estar trabajando de forma virtual. Cuando era presencial era un poquito más complicado trabajar sobre todo con universitarios de diferentes carreras ya que el coordinar horarios, el, el encontrar un lugar físico era un poquito más complicado, pero gracias a la tecnología lo hemos, de cierta forma, eh, llevado muy bien, de hecho, y pues, el, como te lo mencionaba, quizás por mi experiencia con, con estudiantes ha sido un poco más sencillo. Eh, supongo que si no fuera de esta forma, sí sería un poquito más complicado el que haya más interacción, comunicación, sin embargo, si se definen dentro de estas comunidades, tipo de roles, yo creería que si hay eh, cierta responsabilidad, todos van a colaborar para que al final puedas llegar como, como a esto, como por ejemplo el día de hoy estar aquí, ya que iniciamos desde cero y hoy en día pues tenemos mucha gente interesada y todo ha sido esfuerzo neto de, de los chicos y de mí. Entonces, pues... Así no haya presupuesto, se pueden conseguir grandes cosas y, sobre todo, transferir conocimientos. todos los speakers eh, les, ha, les encanta dar, dar talleres, charlas, con gente que esté interesada sobre los temas. Así que no va a ser complicado en el que una persona que, sobre todo, le gusta compartir conocimiento, quiera brindarte una hora, dos horas dentro de, de uno de los meses. ¿sí? Con respecto a eso, yo creo que es muy positivo, más bien, el, el poder encontrar a alguien y... Siempre va a haber gente predispuesta, siempre y cuando se definan bien los roles Y con respecto a la otra pregunta, pues, por ahora, eh, para febrero tenemos planteado el tema de metaversos. Va a ser algo mucho más conceptual, ya que la persona que va a dar este, este taller sería eh, parte de esta empresa que les mencionaba, que es una empresa eh, entre europea y gente ecuatoriana, y ellos están intentando crear una plataforma donde la gente ecuatoriana, sobre todo, tenga el servicio gratuito y realmente se cobre un costo de servicio ya cuando factures algo. Entonces, eh, consideramos que eso sería algo muy muy genial para todos los emprendedores, sobre todo artistas, que quieran estar en los metaversos, no tener ningún tipo de pago hasta que realmente vendas algo. Entonces, eh, eso es algo que, que lo estamos revisando durante el siguiente mes y pues todo lo que venga dentro del calendario para el 2022 será publicado en las redes sociales. Muchas gracias. Entonces, seguir donde eres, seguir donde eres, y acá se la Una última pregunta que hicieron, tal vez nos puedes responder así de manera rápida. Eh, eh, tal vez es Milton Galaza nos pregunta sobre videojuegos didácticos y su impacto en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Un minutito. Sí, justamente eh, yo soy director de un proyecto educativo ambiental, para niños, eh, hemos conseguido buenos resultados con respecto a esto, de hecho los niños previamente no conocían lo que era un bosque virtual de la ciudad de Guayaquil, gracias al videojuego ellos pudieron eh, identificar las características de un bosque, el poder resolver ciertos retos, sobre todo si el videojuego sí está, en, está centrado hacia los resultados de aprendizaje que se quieren conseguir, es muy probable que algún componente del videojuego haga que haya mayor motivación con respecto a este entonces, dentro de los resultados que hemos alcanzado nosotros sí, sí se demuestra que hay ese interés del niño y sobre todo el, el, que, el generar una experiencia diferente al solo ver un video o solo leerlo. Entonces, a través de un videojuego, sí se logra eh, potenciar mucho más lo que, lo que queremos a nivel de aprendizaje. Muchas gracias. Eh, te voy a pedir un, un favor, Rodrigo, si nos ayudas poniendo tus contactos en el chat privado para que Iván nos ayude publicando en la, en la transmisión tus contactos. Para, hay bastante gente interesada en el proyecto, entonces. Listo. Si nos ayudas con tus contactos para que lo podamos nosotros replicar. Te agradezco bastante. Muchas gracias. Igualmente.